Creo que el pensamiento de que los videojuegos como medio para desarrollar una historia para estas fechas debería estar por defecto asimilado en todo tipo de creadores, ya sean literarios, musicales, cinematográficos, etc. Entonces, el seguir renegando no solo el gran potencial que tienen para transmitir sentimientos con una historia, sino también el impacto cultural que presentan en varias generaciones, porque obviamente ya es un medio de entretenimiento tanto para niños como para adultos, es absurdo, y si eres escritor de historias para cualquier otro medio, personalmente te ves ridículo si quieres seguir renegándole ese derecho a un videojuego. Me llamó entonces la atención este caso con City Project Red y la saga The Witcher. Por si acaso alguien aún no lo sabe, The Witcher no nació como un juego sino en la literatura y actualmente su autor está demandando a la empresa que desarrolle el juego exigiéndole regalías que merece por el enorme éxito comercial que tiene en cada una de las partes de la franquicia y del cual hasta ahora no ha podido disfrutar y comentándolo así es fácil pensar que tenemos que aliarnos con el pobre escritor del cual se han estado aprovechando todo este tiempo pero remontémoslos más o menos a 18 años atrás en 1999, el pequeño y humilde estudio CD Project Red contacta al autor de Fantasía de Polonia con más renombre, Andrzej Sapkowski, básicamente el Tolkien de estas tierras, ofreciéndole una suma de dinero para poder utilizar su franquicia y crear el mítico The Witcher. Los señores de CD Project Red, bien versados en este mundillo y con respeto hacia su autor, le ofrecieron un monto menor por la licencia de la franquicia a cambio de regalías de por vida por los derechos que estarían utilizando. Sin embargo el señor Sapkowski. Teniendo una clara imagen de los videojuegos. Como juguetes estúpidos. No confiaba en este proyecto. Y quería una buena suma por adelantado. Y nada más. En fin CD Projekt Red. Eh, cumpliendo los caprichos. Y las demandas de este señor. Compraron los derechos. Por una suma mayor que la esperada. Y eso sería toda la relación. Que tendrían con el literato Sapkowski. Sin embargo, y para sorpresa de todos, The Witcher hoy en día es de los videojuegos más aclamados en esta generación y la empresa, gracias en mayor parte a esta franquicia, también está estimada actualmente con un valor superior al billón de dólares. Por supuesto, es obvio que el señor Sapkowski viendo esto y sabiendo que le compraron sus derechos por una miseria se decidió que era momento de entrar en acción y demandar a la empresa para que le paguen 16 millones de dólares en regalías que le deben. Pero, ey, ey, ey, ey, ey, no que cuando vendiste tu historia no tenías esperanzas en el proyecto. No es que este dinero vendía de un juguete estúpido a palabras propias del señor. No que le molestas que sus fans sean más jóvenes y niños. Que lo conocen porque jugaron el videojuego y no por haber leído sus obras Yo entiendo, ¿sí? Es molesto que cuando ves a algún lado la gente hablando de tu creación Y lo primero que digan es que dan por hecho que lo creó Civil Project Red Y ni siquiera sepan el nombre del autor de la historia Es cosa que va a dar enojo Que sepas que en un futuro cuando alguien mencione The Witcher Van a tener de referencia primero el videojuego y no tu obra literaria Pero también creo que es cuestión de reflexionar Y yo personalmente no vendería mi obra principal a cualquier persona que me ofrezca X cantidad de dinero Sin tener seguridades de que la estoy entregando en buenas manos y con posibilidad de ser partícipe Al menos en los ingresos que esto va a generar porque cuando cierras un trato de algo que te pertenece Y que le cedes a alguien más Como caballeros o damas eh, Damos nuestra palabra de estar de acuerdo Y conforme con lo que estamos haciendo No solo es falta de respeto Sino también una escasez de moral El hecho de retractarte años después Por errores que podrías haber sido eh, previsibles El hecho de que CD Project Red le pidiera al señor Sapkowski que pudieran usar su obra y que le darían regalías. Habla bien de que la compañía respeta a los orígenes de su historia y la autoría de su creador. Y ya si el autor no fuera tan cerrado en su perspectiva hacia los videojuegos, que han demostrado con creces su valor en el mundo narrativo, estoy seguro de que la compañía que desarrolló el juego le hubiera dado espacio. ...para poder escuchar su perspectiva del mundo, cómo elaborarlo, cómo desarrollarlo... ...y principalmente que quede claro en el videojuego que primero fue el libro y después todo lo demás. Digo, cuando se crea un juego basado en las obras de Tom Clancy... ...lo primero que destaca es el nombre de su autor y sabemos que se trata de una obra hecha por él. Igualmente sabemos que El Señor de los Anillos antes de ser una película fue una obra literaria... Pero es ignorado por muchos que The Witcher nació en letras y no en un código Y esto es porque su autor menosprecia la importancia de su mundo dentro de las esferas sociales de los videojugadores eh, Siendo este el principal medio por el que las personas, las masas, conocen esta obra De hecho, aún sin tener sus regalías fue gracias a los juegos que las obras literarias empezaron a traducirse a múltiples idiomas para ser distribuidas globalmente, lo que significa un incremento masivo en ventas de sus libros. Por supuesto, eso no se compara a las ganancias que tendría con los juegos, pero nuevamente, el señor Sapkowski no respeta el medio que generó todos esos ingresos, no respeta el contrato y el acuerdo en el que se llegó en su momento al comprarle la obra por proyectar y eso habla mucho de su persona.